Paco, ¿qué te ha parecido el curso de directivos? Pues hasta por encima de mis expectativas, mis posibilidades. Miguel Ángel. Excepcional, sin duda una gran experiencia y si en algún momento puedo, incluso repetiría, no para lo mismo, sino para hacer otra cosa. Gracias. Ángela, <risa> pues súper práctico, útil y unas herramientas que seguro que voy a usar. Gracias. Gracias. Alberto. Ha sido una formación de calidad. Natalia, eh, me dio muchas ganas para mejorar. Samuel, eh, bueno, un curso muy útil, con una formación muy útil. Muy contento. Gracias. José, mi fotógrafo. Los profesores de mucha calidad. Pues un curso muy práctico, muy completo y sobre todo lo, lo que dice José, lo principal, los profesores y su experiencia. Yo iba a resaltar lo mismo, la calidad de los docentes sin duda eh, y una serie de conocimientos clave que seguro que son útiles a futuro. Estupendo. Pues en mi caso ha cubierto muchísimo las expectativas y sobre todo ha sido muy dinámico. Ha sido una experiencia bastante positiva. Eh, creo que la vamos a aportar, la vamos a aplicar en nuestras empresas y sobre todo dar las gracias a los profesores por la experiencia que nos ha aportado. hoy. Ana. Ha sido un gran curso en el que no solo he aprendido mucho, sino que he podido aplicar los conocimientos desde el primer día de los profesores genial, un 10, pero sobre todo con los compañeros que chapó.